h5p es un recurso gratis que nos permite crear contenido interactivo como videos 360 cuestionarios juegos presentaciones y mucho más luego de que la interacción es creada puede ser descargada y subida o embebida en moodle en wordpress edx u otras plataformas dependiendo de dónde utilicemos h5p podemos alimentar el, el progreso de nuestros estudiantes utilizando el trabajo eh, realizado con H5P. Además, si utilizas Moodle, puedes eh, editar el recurso H5P directamente desde allí. H5P es el, el recurso ideal para crear objetos de aprendizaje portables y editables. Veamos algunos objetos de aprendizaje que podemos diseñar utilizando H5P. Luego de haber creado una cuenta, en h5p.org y de estar logueados a la misma, hacemos clic en la opción Tryout H5P. Esta es la versión eh, gratis de este recurso, por lo cual no se te asegura que los contenidos estén disponibles para siempre, pero según nuestra experiencia, hace años tenemos materiales embebidos desde aquí y no hemos tenido problemas. Si te interesa la versión paga, en donde podés acceder a otro tipo de herramientas que vamos a estar viendo, podés ingresar a H5P.com Aquí podemos ver eh, los tipos de contenidos que podemos encontrar para crear nuestro objeto de aprendizaje. El acordeón eh, lo utilizamos para crear ítems expandibles de forma vertical, tal cual pueden ver eh, la transcripción de este video. Column, de esta manera organizamos nuestro contenido H5P en un formato de columna. Con esta opción de presentación de curso, podemos realizar una presentación con diapositivas interactivas. Eh, también tenemos fill in the blanks, en donde creamos tareas en las cuales faltan palabras en un texto. Un clásico, opción múltiple. Tenemos summary también, esta opción nos ayuda a crear tareas para que los estudiantes creen resúmenes. Aquí tenemos un clásico también, el verdadero o falso. Hotspots o puntos calientes en una imagen. Eh, los estudiantes pueden acceder a cierto contenido situado en un punto de una imagen. Eh, flashcards, podemos realizar tarjetas muy atractivas para trabajar con diferentes contenidos. Con el libro interactivo podemos crear cursos pequeños, libros y pruebas. Y finalmente también podemos, tenemos la posibilidad de crear códigos QR para distintos propósitos. Y estas son las opciones que tenemos gratuitas en h5p.org a continuación pueden seleccionar las que les interesen para aprender a, a utilizarlas en la actividad que encuentran aquí abajo. Y también vamos a, tra a trabajar posteriormente con otras actividades en h5p.com.